Voy a leer de mi libro Anuncio el poema número 19, que es el 19 anuncio. Pido permiso a los relámpagos para hacer el tajo, para que algo venga desde las profundidades saciadas, solo a cerrarme los ojos. Llegado sea el descubrimiento desde la sombra al cuerpo. Pido permiso a la costura esencial para ver cómo el cielo es acariciado por la muerte. Después voy a electrizar a esas arañas que andan con trajes de monjas, para que los sistemas espectrales la sostenten. Pido permiso a la raíz inalcanzable para ver cómo se equivoca la noche. Después voy a glorificar ojos de lobos dentro de las alcancías. Total el verano puede calcarlos cuando se repliega ante los volcanes amputados, ante este territorio de las víctimas, que todos van cruzando por las noches, llevando en las espaldas una puerta cubierta de espinas. No sabemos qué clase de castigo es, qué ardores saqueados los hacen hacer esto, pero nos consta que se hacen acompañar por hermanos que no ven nunca, toman el camino más polvoriento, van con el conducto más escabroso, pasan por piscinas pintadas de negro, cubiertas de búhos y caracoles, allí pernoctan por si llega el día, o arrojan a quien no quiera o deba seguir, pero para acusar aquel territorio de las víctimas, debían saber de ciertas advertencias, debían saber que en cualquier momento se les diría, ni un paso más, ni la menor tentativa, antes que los sistemas espectrales partan desde esas arañas que andan con trajes de monjas. Después medite el empuje, medid el tajo, si queréis con remos o con astrologías quemadas. Total, un gran hueco quedará en este territorio de las víctimas, hueco suficientemente grande como para que descanse el descubrimiento llagado. Poned encima esa puerta cubiertas de espinas, Entrad, entrad, y que el último en cerrar la puerta sea el que pueda ver cómo es común todo rayo, todo brilla, y que el primero en abrir la puerta sea el que pida permiso a esos ojos de lobos para que la tierra gire alrededor del descubrimiento llegado.